Que, eh, ¿Cuáles serían las noticias a nivel, independientemente, luego hablamos de la guerra y tal, cuáles serían las noticias, sobre todo a nivel europeo, que eh, animarían el mundo financiero? Bueno, yo creo que, que tendríamos varios, ¿no? Yo creo que, una por un lado, sería que, efectivamente, llegamos a un acuerdo ¿no? de medidas de, de tope de precios energéticos, ¿no? un plan de consenso de la Unión Europea eficaz, ¿no? Que eso se traslada luego en que, efectivamente, vemos cómo la inflación empieza a, a, a desacelerarse. Pero yo, sobre todo, creo que, que, en el caso también que aceleráramos los planes de, de, de, de Next Generation, ¿no? Yo creo que aquí hemos perdido un poco el foco, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el ritmo de, de aceleración? Y también reformas, yo creo, de los estados, ¿no? Eh, en el sentido de ir de, de, implementando y desarrollando esa transición eh, energética tan, tan necesaria y, por supuesto, yo creo que lo que más ayudaría en el contexto europeo es eh, ver una, eh, el fin de la guerra no, con una solución clara no, en, desde el punto de vista de que Rusia no va a seguir representando una amenaza a, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo para Europa, porque yo creo que están en juego no solamente nuestros valores eh, liberales ¿no? eh, que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial y este orden internacional que nos hemos dado, sino que también yo creo que hay otros factores geopolíticos que no tenemos que perder en cuanto a nuestra seguridad y, y esta vale. eh, que se abren. ¿no? Que no solamente me estoy refiriendo al Báltico o, o, a la, a, o a la frontera del este de Europa, sino también me estoy refiriendo a la ruta del, del Ártico. Claro, ¿no? claro, eh, claro. Se vuelve un enclave estratégico donde tiene... Sobre eh, todo para las materias primas. Exacto. Ahí. Bueno, y también porque geopolíticamente, ojo, Estados Unidos se coloca todavía más cerca claro, desde la claro, claro. de vista defensiva. Con claro, claro. eh, más cerca. Exacto. Entonces yo creo que, que, que sobre todo sería no ir a un escenario energético muy adverso este invierno, que, el invierno, que finalmente no ese suministro no se produzcan ese escenario tan adverso a lo mejor que tenemos sobre la energía y sobre todo que se haya, que haya una solución a esta guerra y que no vayamos a una guerra todavía más prolongada y con tanto coste humanitario no para Ucrania.